Este jueves 24 de febrero se llevó a cabo con gran éxito la exposición fotográfica denominada Acuarelas de mi Pueblo, a cargo del fotógrafo social Juan José Ramírez Pérez. Las y los habitantes de Mixquiahuala acudieron a apreciar las imágenes que formarán parte de la historia del municipio. Sí, agradecerles a la gente que ha venido, que se, que se ha interesado en, este, en saber algo de de los personajes que hoy tenemos aquí en, en, la, en la galería. Y agradecerles nuevamente. Y todavía aquí estamos esperándoles a que, que vengan aquí hasta que pues, se vaya la luz natural. Ojalá y sí, incluso me han, me han, me han, me han dicho de que faltó fulano, sutano, pero esto no se acaba. Esto es el principio. Eh, tengo pensado hacer este, también este, más fotos de, de personajes. Y este, tengo varios proyectos, ojalá y los logre porque este, es mucho muy interesante, este, como ustedes ven y saben la fotografía, que no va a pasar nunca de moda, y este, tan bonito que es congelar la imagen de, de alguien que es del municipio, que nos, da, que nos recuerda su trascendencia aquí en el mismo. Ramírez Pérez destacó que esta será la primera parte de dicha exposición, pues aquí se rindió un homenaje a quienes siguen con vida y que día a día demuestran que con esfuerzo y trabajo constante es posible lograr un mejor municipio, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones a fin de que nunca se rindan y le pongan amor a lo que hacen y que luchen por sus sueños. Pues por ejemplo tenemos aquí a Nicole, que es, este, es este de Estados Unidos, principalmente de Nueva York. La señora Eva, la esposa de... Del señor Byron el pintor Byron Galvez, la señora Ida, esposa de, de un también buen personaje de Missiaguala, el señor Efren Ordóñez, Marcelino, este... el Garris, este, aquí lo tenemos también, igual a Beatriz, este, a Ramiro, de que les platicaba yo, de este hombre que no recibe un sueldo por parte de la presidencia municipal. Tal vez por su discapacidad Pero le encanta, le gusta Ser policía Y lo, lo hace de la mejor manera En la calle Reforma No sé cómo, cómo se mantenga Pero me imagino que pues, Necesidad económicamente Pues no tiene porque su papá Lo ha, lo ha apoyado Que yo se lo ha apoyado Pero bueno, este, mi admiración Porque lo hace de corazón este, José José de Palillo como lo conocemos en, en el argot de aquí de, del pueblo de cuál este, Pone su grano de arena en, en la capilla de los tigres este, Perdón, de, de la, del calvario este, También igual su cooperación de todo corazón y Lo conocemos como el palillo Este señor este, viene de, la, de Veracruz que viene a vender sus jardines, sus claveles los fines de semana y así, como verás acá, a Ernesto otro con problema de, de, este, de dislexia, este, vendiendo sus dulcecitos aquí en el, en el jardín todas las tardes. Si bien Beatriz ya no se encuentra en este mundo terrenal, su historia es de las más reconocidas de generación en generación y se espera que en una siguiente exhibición se den a conocer a más personalidades que han destacado en el municipio con sus obras, trabajo y entusiasmo. Que sean un ejemplo de, de las nuevas generaciones que aunque vendiendo tamalitos han, han salido o han sabido sobresalir o vendiendo sopes o dando grasa o vendiendo periódico. este Chicharrón, dulces, no sé, a final de cuentas no quisiera que todos este, se dediquen a eso Pero que se den cuenta que la gente del pueblo, que de esa manera, este, teniendo un, este, un pueblo ambulante, de un puesto ambulante Logran triunfar su familia, pues eso es lo que les puedo decir, y que sirva, que sirva de ejemplo el fotógrafo mixquiahualense agradeció a todos aquellos que han confiado en él y en este proyecto que espera no sea la primera ni la última vez que se realice. Agradeció a la ciudadanía que acudió gustosa a apreciar las fotografías, a la señora Isabel Ortiz por la donación de la carpa, asimismo envió un reconocimiento al señor Don José Alamilla, quien es el responsable de la recopilación de fotografías históricas de Mixquiaguala.